Hola a todos, es un placer para mí darle la bienvenida a este MOOC titulado Astrobiología, la vida como consecuencia natural de la evolución de la energía en las condiciones físicas de nuestro universo. Mi nombre es Juan Carlos Vega Garzón y los invito a que realicemos juntos durante las próximas cuatro semanas un recorrido por las hipótesis acerca de la evolución de la materia. Abordaremos temas como el origen de los elementos químicos, la síntesis abiótica de moléculas orgánicas y los posibles escenarios para la emergencia de la vida. Partiremos con el primer segundo después del Big Bang y culminaremos en los supuestos necesarios para la aparición de la primera célula. A lo largo de este viaje estudiaremos los argumentos para sustentar la idea expuesta por Harold Morowitz de que la vida es más una propiedad de los planetas que de los organismos. En este MOOC abordaremos el origen de la vida visto desde la astrobiología, cosmobiología, xenobiología, exobiología, bioastronomía, Ciencia que propende por entender el origen, evolución, distribución y futuro de la vida en el universo. Conoceremos los principales científicos y experimentos que han planteado estas hipótesis, y además estudiaremos las metodologías actuales para la búsqueda de moléculas orgánicas en el espacio exterior y en otros mundos. Espero que este MOOC llene sus expectativas y los ayude a reflexionar sobre los tres principios éticos descritos por el profesor Joan Oro los cuales se derivan directamente de un mejor conocimiento del cosmos y de la comprensión de los mecanismos que originaron la vida en la Tierra. Humildad. La vida proviene de simples moléculas. Fraternidad. Toda vida en la Tierra y el Homo sapiens como parte de ella tiene un origen genético común que nos demanda solidaridad. Cooperación. Necesitamos compartir los recursos limitados de nuestro planeta en una forma sostenible para garantizar la continuidad de la vida en nuestro mundo. Sean bienvenidos.